Y en este sector intentamos eh, hablar, eh, conocer a funcionarios y funcionarias públicas desde esta otra mirada que a veces perdemos de vista y a veces eh, la frivolidad nos lleva a simplemente mirarlos como funcionarios o funcionarias públicas sin olvidar, o olvidando más bien dicho, eh, que nada, son hijos, son hermanos, son esposos, son esposas... Son padres, son madres. Hoy quiero saludar a Zenoma Mani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad del Estado. Viceministro, ¿cómo está Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Ángel. Un gusto, un placer estar en su programa. No, por favor. Detrás de la verdad. No, no, y es, es la, del otro lado. De, de, del otro lado, <ríe> perdón. Le mandamos un abrazo a Junior Arias, hermano. <ríe> La está rompiendo con detrás de la verdad. No, le mandamos una a Junior. Nosotros somos del otro lado. Del otro lado, no, por favor. Y bueno, eh, primera vez en su programa, así que un placer. El Muy gusto es nuestro, eh, don Ceron, ¿Cómo se llamaba la mamá? Inocencia cómo se llama? No, eh. in se llamaba Inocencia Ticona. Inocencia, Inocencia Ticona. Que paz Ticona, descanse, que está paz está descanse. Cielita, ¿Hace ya, cuánto tiempo se ha ido? Más de 13 años. Wow, la extraña. No, pues. Indudablemente no, no existe ninguna mujer eh, que pueda reemplazar a la mamá mm. Realmente es la única que bueno siempre te respalda, te cuida Mamá, la socapadora <risa> Que te sí. protege de hecho Que es, te cocina rico ¿no? Sí. Que es la que se sacrifica y de paso te, te da todo lo mejor, mm. la, mejor la mejor carne es ¿verdad? Sí. La mejor carne No la extrañamos bastante y, mira, ya han pasado bastantes años y la seguimos teniendo ¿Seguro? presentes en la familia. ¿Seguro? ¿Papá? Todavía vive Jorge, mamá, y Laura. Ajá. Tal vez me está escuchando. <risa> papá, buenas tardes. ¿Cómo era el papá? ¿Cómo es el papá? para pues, mi papá es una persona bien humilde, Ajá. pero exigente. Ya. No, eh, ¿Eres estricto? Es chico, sí. Mm. Eh, bueno, él siempre se ha caracterizado de sacar siempre a su familia. Mm. Somos varios hermanos y siempre ha sacrificado independientemente. Él dejaba todo para que sus hijos eh, tengan todo lo mejor. Uh -huh. Y gracias a Dios somos donde estamos también. Gracias sí, a la papá, claro. gracias al papá, gracias a la mamá. Bien. Eh, ¿Dónde ha nacido viceministro? Yo he nacido en la comunidad Cuyucachi. Uyucachi. ¿Dónde queda? Aquí en la provincia de Los Andes, uh -huh. del municipio de Batallas. Ya. Y hay una comunidad cerquita, uh -huh. a cinco minutos del, de, de, de Batallas del municipio. Sí. ¿Batallas sí. es camino a Tehuanaco o al lago? Camina al lago, al lago, tío. Camino típico. al lago, ya. sí. Y es eh, y queda cinco minutos, justo. Uh -huh. en la carretera principal que va a Copacabana, uh -huh. entonces. A cinco minutos de batalla izquierda y es un lugar muy bonito. Ahí nacido ya en wow. 83. ¿El 83 ha nacido? Sí. ¿Viceministro? Sí. ¿Cuántos años tiene el vice? Ya tengo mis 40 años. ¡Guau! Wow. Yo soy su mayor viceministro. <risa> no. <coughs> muy joven. No. ¿Cuánto, qué, qué, ¿Qué se jugaba en, en, en, en su comunidad? ¿Cómo era la infancia del de viceministro Mamá? Jugábamos algo que hoy ya no se juega, por ejemplo, a las cachinas. Verdad, yo también jugaba a las cachinas. ¿no? Y las como hay campo, sí. hacíamos campeonatos. ¿Campeonatos de cachinas? Claro, no, con <risa> los compañeros allá en Cuyucachi hacíamos ¿tale? campeonatos porque era lindo, ¿no? Que se ganaban las lecheritas o no, las tincas. Las tincas, las tincas. tincas ¿no? de fierro o de, no, o de, de, de cristal? De ¿no? cristal, ah. lo que había, no, de fierro que no había, pero piedritas también había. ¿no? Pero, yo creo que había más, eh, más libertad en sí. el campo, existe todavía, uh -huh. en el que puedes jugar, con, interactuar con tus compañeros. Claro. Y yo vivía pues al al lado de la escuela, yeah. prácticamente cuando tocaba las campanas. Sí. <risa> les decía, yo brincaba. El, Por barrio. la caribe. Así es. <risa> y, nada, no, interesante porque obviamente era otra vida, Seguro. es distinto. Okay. El campo siempre te da un aire de frescura Y es más, yo cada, cada vez que puedo Los fines de semana siempre me escapo mm. Porque es otro aire Seguro es, a mí sí, Me gusta sí, el sí. campo y realmente es Además la es es es... esencia de los papás o sea Todas esas raíces Exacto. te llaman, ¿no? Es, es una es. energía poderosísima Así es ¿Cuál es su materia favorita, viceministro? Matemáticas No, ¿en sí, serio? Claro Pucha, uno hubiera dicho música era Pero decidido <risa> por la matemática No, matemática le gusta sí. Wow, de y física química también o sea, las sí. ciencias exactas le gustaban sí ya es mucho eso. para literatura historia esas cositas me da flojera leer la historia ¿no? <risa> pero <risa> uno se da de cuenta en el tiempo sí, que claro. lo más importante es la historia no no puedes olvidar tu historia tu pasado mm. porque eso te da enseñanzas a no volver a repetirlas es que es muy importante mm. y yo cuando ya entré sí. a la universidad ahí sí empecé a leer la historia, porque era muy importante para, para lo que yo estaba encaminándome. ¿Cómo sucedió que terminando el colegio se decidió además ir hacia la universidad? Normalmente nuestros hermanos del campo por su contexto de trabajo, de sacrificio, de lo complicado que es, eh, eh, esa vida a lo mejor terminan ayudando al papá, a la mamá y deciden dejar ahí los estudios. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió? ¿Fue una decisión suya? ¿Fue una decisión de los papás que dijeron, mi hijito, usted que va que... a ir a la universidad nomás? Yo creo que ha sido una decisión de familia, uh -huh. porque yo me vine a los 11 años. Ya. ¿A los caso, 11 años el, migró a la ciudad? Al, a la ciudad del Alto, junto a mis hermanos. Uh -huh. eh, tengo mi hermano que es policía, que trabajaba, él decía... Se, no, se destaca en sus uh -huh. materias Y creo que no merece estar en el campo Podemos darle una mejor educación También. Y así que podemos estar en alto uh -huh. Y obviamente siempre piensan las, eh, las familias El papá, la mamá, los hermanos Que obviamente eh, al menor siempre hay que darle lo mejor uh -huh. es verdad. Y como yo, yo soy el último de la familia Somos ocho hermanos De los ocho hermanos yo soy el último uh -huh. Y entonces eh, siempre como se dice, ¿no?, le macrían al menor, ¿no?, pero y eso fue, eso pasó a los 11 años, me vine al alto junto a mis hermanos, eh, mi papá y mi mamá si nunca se ha olvidado, siempre traía el queso, el, cada, cada sí, miércoles, rico. mi recuerdo de mi mamá, cada vez que venía a vender su quesito a, aquí en la garita, eh, el día... Que comía bien rico era el día eh, miércoles el día miércoles que llegaba la mamá porque ese día me lo cocinaba y era la carne, el huevo, yo sé que ese era eh, mi, mi, día, mi, mi festín, ese era <risa> mi día de alegría y es más cuando ya estaba en la universidad, esa era mi alegría, así que a los 11 años me vine me rajé, me sacrifiqué trate siempre de, de esforzarme, uh -huh. de no fallar a la familia, de sacarle de tener buenas notas y así fue, no uh -huh. que llegué a a terminar mi bachillerato con excelencia y siendo presidente del curso incluso presidente de destacó de, pues de era, era el corcho el corcho como <risa> le dicen ¿no? y bueno y se dio la oportunidad gracias a dios de entrar a economía a la universidad Ajá. y obviamente estoy aquí donde estoy ahora mire mire Viceministro, me tengo que ir a un corte, es bien chiquitito, dura unos segundos, pero cuando volvamos de la pausa me va a contar cómo es que termina siendo funcionario público. ¿Ya? Vámonos a un corte. Noticia? Enseguida vuelve del otro lado. Enseguida vuelve del otro lado. Del otro lado. Una conversación con el viceministro de Presupuesto y Contabilidad, Zenón Mamani eh, Viceministro, nos habíamos quedado en que usted me contaba ¿Cómo es que había entrado a la función pública? ¿Qué pasó? Bueno, una vez que he terminado eh, la carrera, del año 2005 eh, Como todo joven, siempre trata de buscar uh -huh. espacios o tener una oportunidad Hoy nuestro presidente era mi profesor de monetaria. Y siempre uno trata de destacarse en los cursos y éramos entre los de los 40 que habíamos ingresado en su materia. materia monetaria. De materia monetaria habíamos aprobado nueve personas. Ah, es estricto el presidente Luis Arce. No, no, no, no, pasan todos Es espectacular. ¿Cómo es? Tiene que uno relajarse, estudiar, practicar Y así que uno tiene que destacarse también ah, Entonces, él fue ministro El 2006, le posesionaron sí. de ministro Y yo siempre tratado de buscarle Porque obviamente eh, Conocía, en su momento decían Senón, a Z hoy Z <risa> Le conocían a Senón, le conocían a Z Así que eh, le pedí que me dé una oportunidad de pasante yeah. Y me dio la oportunidad en marzo del 2006 como pasante y estuve hasta julio más o menos de pasante en el ministerio de economía y se dio la oportunidad que me dé de, eh, de entrar como servidor público como técnico y luego ya voy creciendo de técnico a ser eh, analista uh -huh. eh, en los próximos tres años me dieron la oportunidad de ser jefe de unidad yeah. y porque obviamente uno tiene que destacar y si así voy viendo y vamos a otra jefatura de plurianual me dieron después en 2009 plurianual luego en empresas 2019 y así uh -huh y hasta que muchas veces reemplacé como director interino hasta el año 2019 2020 ya no estaba en el ministerio y estimado Ángel jamás pensé ser de nuevo volver a, a, la, función a la función pública el año 2020 mm. es más eh, no sabía que iba a ser viceministro porque era una grata sorpresa el ministro me llamó, el ministro Montenegro me llamó, y después de que le posesionaron si sí quería ser parte de su equipo, y yo encantado porque uh -huh. era una oportunidad. Y obviamente también el presidente lo confirma. Y bueno, desde el 12 de noviembre ejerzo como viceministro de Presupuesto wow. y Contable Fiscal hasta la fecha. Hay, hay varias cosas que me han quedado mientras me relataba y yo me imaginaba, me imaginaba a ese Xenoma mani de alumno en la universidad, luego buscándolo al ministro de Economía para ver si podía hacer sus pasantías y hoy ser viceministro de Presupuesto. La primera pregunta que o la primera certeza que me ha venido usted me la aclarará es que normalmente uno piensa en el funcionario público como ese dirigente político que ha ido a pegar panfletos, ha hecho campaña, ha tenido que repartir todo, ha tenido que pintar pintar calles en la campaña y luego se ha tenido que parar en la puerta del ministerio cuatro meses con su con su foldercito amarillo debajo del brazo para ver si lo agarraba algún rato al, al jefe y sucede que usted viene de la academia Usted viene desde esa base de formación que de pronto nos puede certificar el hecho de que está acá por un mérito que tiene desde el ámbito académico que es la universidad. Esto es genial porque no creo que la media de los funcionarios públicos no pueden contar la misma historia y eso habla muy bien de usted. Pero la pregunta que le quiero hacer es, usted es un testigo casi en primera fila del modelo económico que tiene hoy el estado plurinacional de Bolivia ¿lo habían hablado en la universidad ya? se tenía como ¿usted tenía una idea de lo que se podía hacer en la economía del país cuando era alumno? Bueno, en la universidad te enseñan a, o nos enseñan la parte teórica mm. no, de los modelos, los modelos económicos que existen, la ortodoxia como sí. señala eh, pero no habíamos hablado del modelo económico hoy yeah. hoy vigente. O y, sea, en la universidad ni siquiera se tocaba eh, ese tema en no, la materia, sino. el na. país debería manejarse, sino... No, pero siempre, yeah. eh, lo, lo que sí sé y lo que yo también he vivido junto al presidente cuando era mi profesor en la universidad, siempre él hablaba de que necesitamos transformar la economía del país que tiene una gran potencialidad mm -hmm. y que va a depender de las autoridades. Siempre lo decía ¿Y cómo qué? Y se da a partir del año 2006 uh -huh. ¿Y por qué razón? Es primero que Yo creo que es importante la inclusión a los jóvenes el Nuestro presidente actual En su momento como ministro Siempre dio la oportunidad a los jóvenes Que salieron de las universidades públicas Y si se destaca Obviamente Va ascendiendo, uh -huh. va creciendo, va generando oportunidades. Y es lo que se, se hizo se fortaleció mucho, el eh, en su momento se llamaba Ministerio de Hacienda, sí. eh, y luego cambió en 2009 como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se fortaleció bastante con los jóvenes profesionales que habían salido de las universidades. Se dio la oportunidad a los jóvenes para que estos jóvenes puedan acompañar, porque obviamente había experiencia, entonces tenías que mezclar la experiencia con la juventud, uh -huh. no las habilidades, entonces... Claro. Esa, ese, ese compromiso que tienen los jóvenes de aprender, de ser ágiles, se rescató. Entre ellas podía yo destacarme también, porque obviamente claro. me dio la oportunidad en su momento de demostrar que los jóvenes sí podemos hacer, sí podemos acompañar con tema de la construcción de las políticas públicas. Y eso se dio. Eso dio esa apertura ¿no? de, de, de integrar a los jóvenes al, en, en la función pública ha sido primordial, uh -huh. yo creo eh, en tema de lo que es la administración del Estado. Otro elemento que también es importante que lo que decías es la construcción del modelo económico, social, sí. comunitario productivo ha sido fundamental porque obviamente el presidente Arce uh -huh. en su momento, junto a Carlos Villegas, que en paz descanse han sido los artífices del modelo económico, social, comunitario productivo. Es un modelo eh, un modelo mm, heterodoxo no es un modelo ortodoxo no es una copia de los textos, de la teoría uh -huh. sino es un tema de construcción que te uh -huh. plantea un modelo en el que tienes que aprovechar los recursos naturales para generar mayor empleo uh -huh. tenemos que fortalecer lo que es la parte de productiva a través de fortalecimiento de la demanda interna con políticas públicas y también el Estado no puede olvidarse del lado social Yeah. que lo que se habían olvidado mucho antes, que es justamente con las políticas sociales, el fortalecimiento mm -hmm. de la salud. El... Claro. Entonces ha sido muy importante la participación de las autoridades en su momento, porque obviamente las autoridades han sido claves, como el presidente Arce en su momento de ministro, han sido claves para eh, transformar la economía del país en el marco de este modelo económico que hoy está vigente claro. y que está transformando eh, y vemos poco a poco justamente los resultados del modelo ahora, ahora viceministro la pregunta de oro es esta porque mucha gente dice no hay ningún cambio de economía lo que ha pasado es que han recibido mucha más plata y con plata cualquier gobierno hubiera sido hubiera hecho igual las cosas quiero que lo más didácticamente posible me explique qué es o cuáles son los fundamentos del modelo de, de, económico que tiene el país hoy y cuál era el modelo económico que teníamos antes y por qué funcionan diferente más allá de tener o no dinero bueno, yo creo que las principales diferencias son estas, ¿no? primero que eh, la inversión uh -huh. si ustedes recuerdan la inversión pública del estado antes del 2005 estaba congelado es decir, la inversión no, va, no pasaba a los 600 millones de dólares uh -huh. y, y gran parte de la inversión se financiaba con recursos externos, es decir, que si quieres invertir Tienes que extender la mano, ¿no? Como en su momento los expresidentes señalaban, no tenemos plata, tenemos que pedir a organismos internacionales. Perfecto. Y entonces eso respondía al modelo. modelo. Eso respondía al modelo. Eso era el modelo neoliberal, uh -huh. ¿Qué respondía no mejorar los salarios. Por eso es que los salarios mínimos estaban congelados en 450 uh -huh. en su momento. Eh, había una frase que utilizaba Paz Estenssoro, era exportar o morir. Así que sí. No les interesaba el tema de la demanda interna, sino eh, el otro motor, exportar. Porque a través de las exportaciones se genera divisas para el país, a través de las exportaciones eh, eh, se va a fortalecer la producción en, en el mercado interno. Es lo que pensaba sí. Y eh, la política de subsidios. No les interesaba, porque obviamente decía, si el Estado empieza a subvencionar, va a generar mayor déficit, al generar mayor déficit, va a encarecer el Estado, no va a tener recursos y esto va a ser una crisis, eso es lo que decían la teoría del modelo neoliberal entonces obviamente no había la política de subsidios y subvenciones, ¿qué pasa ahora? Uh -huh. eh, con el modelo económico social, comunitario y productivo lo que se hace es fortalecer la inversión pública porque lo más importante es Justamente inyectar mayor cantidad de recursos, generar capital productivo para el país uh -huh. y este capital productivo genere mayores ingresos para las familias y mayores fuentes de empleo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Uh -huh. es, los resultados han sido claros. Hemos inyectado recursos, el Estado ha inyectado recursos públicos, y pero no con financiamiento externo. Uh -huh. El financiamiento externo apenas representaba el 33% en promedio, y más del 70% son con recursos que genera el país. La, viene la nacionalización de los hidrocarburos, porque la nacionalización nos ha permitido tener recursos sí. y esos recursos diversificar a otros sectores. El tema del salario, lo que estaba olvidado, hoy eh, se fortalece el sí. tema del salario real de los trabajadores y cada año... ¿El salario del 2005 eran 400 y algo sí, bolivianos? 440, 450. del ¿no? 2005? Sí. Y eh, para 2022 tenemos 2.162. 2.162. ¿Cuántas, cuánto eran nuestras reservas internacionales en el 2005? No pasaba los mil millones, ¿no? Si ustedes recordarán, no pasaba los mil millones de dólares el año 2005. Hoy nuestras reservas están más de 3.800 millones de dólares. Hemos sí. tenido en un momento 12. Claro, había 100. Pero, 12 yo, mil millones de dólares. Sí, sí. pero si hablamos del... 2020, uh -huh. ¿no? 2020 cuando hemos entrado con, a, con, junto con el presidente Lucho Arce, que decían, no, el modelo ha dejado de funcionar, sí. ¿no? porque no tenemos recursos, eh, la economía estaba paralizada. Lo que se ha hecho es justamente reinstaurar de nuevo el modelo económico. Uh -huh. Se fortalece las empresas públicas, se fortalece la ejecución de los proyectos de inversión, aquellos proyectos que estaban paralizados, se crea el Fondo Farid, que es el Fondo de reactivación de Inversión Pública, se crea el Fondo Concursable de Inversión Pública Productiva con los municipios para que sigan haciendo inversiones. Entonces, la inversión pública ha sido clave para el tema del restablecimiento del modelo económico el fortalecimiento de las empresas públicas se vuelve a reinstaurar el tema de la demanda, no solamente la demanda externa, que es lo más importante también la demanda interna, si fortalecemos la demanda interna, lo que vamos a generar es mayor dinamismo en la economía resultado del cual, ¿qué se ha logrado? yo creo que los más importantes en tema de resultados es el tema de crecimiento a pesar del contexto internacional eh, primero del golpe de de la mala administración del año mm. 2020 del gobierno de la Añez, sumados a la pandemia que ha dejado efectos Terrible. eh, terribles sí. en tema del desempeño mm. económico, sumados a la guerra, el, mm. desde el año pasado en Ucrania, Ucrania y Rusia... A pesar de ese contexto internacional que ha generado un efecto en el incremento de los precios de materias primas, de fertilizantes, a pesar de ese contexto, hemos crecido en 6,1% en el 2021, hemos crecido en 4,3% al tercer trimestre del año 2022 y proyectamos un crecimiento de 4,86% para este año uh -huh. y no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales que sí. Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer segundo elemento muy importante la inflación la inflación como resultado de estas medidas ha sido la más baja de todo el mundo uh -huh. de la región, de Sudamérica ¿Y ¿por qué? porque cuidamos justamente a través de estas medidas, políticas, subsidios inversión justamente estamos cuidando lo que es la economía del pueblo, no viven ese mismo contexto otros países de la región ¿no? por ejemplo Argentina, Perú la gente cuando sale a la calle no sabe lo que va a pasar mañana porque los precios están disparando, claro. los precios de los alimentos. No, hoy el gobierno nacional, a través de estas medidas, a través de las políticas públicas, lo que estamos haciendo es controlar uh -huh. ¿no? eh, los precios para que la gente no sufra. Tercer elemento, social, la reducción de la tasa de desempleo, que ha sido un elemento muy importante. Uh -huh. eh, ...se ha reducido la tasa de desempleo de 11.6% en julio de 2020, hoy tenemos a 4.1%. Uh -huh. Más de 1.3 millones de personas han encontrado una fuente laboral durante este periodo. Uh -huh. Terce, cuarto elemento, reducción de la pobreza extrema. ¿Por qué eh, porque es importante? Porque es un indicador social. Claro. Que si reducimos la pobreza extrema, reducimos la tasa de desempleo, algo bueno estamos haciendo como un país como modelo como resultado del modelo económico entonces yo creo que eso, esos son los fundamentales muy importantes del modelo económico social comunitario que está a la cabeza de nuestro ministro como responsable de la administración del estado de, de, de la administración económica. Y, y de nuestro presidente Lucho eh, Viceministro, eh, entiendo que viendo al niño que jugaba en batallas y que se saltaba a la pared para entrar, Clases porque vivía al lado de la escuela al viceministro que trabaja en ese edificiote en la Mariscal Santa Cruz, esquina Loaiza. Eh, ha pasado mucha agua debajo de ese puente. Eh, ¿Dónde está ese niño que jugaba en batallas hoy? Lo sigue teniendo. Sí. Claro, lo conserva. Lo conservamos, esa humildad que siempre uno no debe perder, esa sencillez. Eh, algo que mi papá, mi familia siempre nos ha enseñado es que no podemos olvidar nuestras raíces. Uh -huh. No podemos olvidar jamás de dónde venimos. Y venimos de donde venimos, jamás hay que olvidarnos. Y creo que esa es la ciencia. Ese niño que estaba en Cuyucache hace más de, 35, más sí. de 30 años, porque me viene a los 11, pero nunca me he olvidado, siempre voy hoy sí. con mi familia, con mis hijos, cada vez que podemos, los fines de semana nos escapamos, siempre nos escapamos a Cuyucachi, que es donde he nacido, uh -huh. eh, y bueno, a respirar, digamos, ese esa aire puro que donde no existen muchos vehículos y. Más sí. bien, es otra tiene la esencia comunitaria la sí. esencia como se mantiene y la esencia mía también tiene que mantenerse y creo que es lo más importante que también esos valores que nos ha dejado nuestra familia a mi, papás mm -hmm. y creo que es lo más importante también ¿hijitos? tengo dos, un varón y una mujercito un varón de 15 años, Rafael y la Naila de 13 años <risa> bien, viceministro, gracias eh de verdad que el espacio apunta más allá de analizar los aspectos de la gestión pública eh, conocer el perfil del de funcionario público que como lo habíamos dicho al inicio a veces olvidamos eh, en este espacio he tenido gente de oficialismo y de oposición y creo que lo que más se destaca más allá de sus miradas políticas es esa, esa vida que han tenido y esa vida que eh, de alguna manera la gente también tiene que conocer porque si no conocemos el perfil de nuestros funcionarios, pues los metalizamos y fríamente simplemente los juzgamos y los calificamos. Yo le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros, viceministro. Muchas gracias, estimado Ángel, y no agradecidnos nosotros, a agradecid mi persona de estar aquí en tu programa. Y cuando gusten, seguimos hablando, sí. ¿no? ya vamos a hablar de temas económicos. Eh, me va a contar por qué es que estamos eh, tratando de hacer aprobar una ley del oro, me va a contar por qué es que el dólar está teniendo ese comportamiento, pero va a ser motivo de otra conversación que seguramente también la vamos a disfrutar para conocer un poquito más a profundidad qué es lo que pasa y entender un poco mejor la economía. Claro que sí, estaba. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Ha estado con nosotros en Omaman, y viceministro de presupuesto y contabilidad vámonos un corte, enseguida volveré